Hola corazón, siento tu vacío, lo siento como si se nos hubiera muerto el mismo familiar, lo siento porque estamos conectados, lo siento, lo reconozco y lo comprendo porque yo también lo he sentido, porque yo también he pasado días y noches con ese desasosiego y desazón donde el tiempo pasa como si fuera la embestida de muchos búfalos que simplemente van corriendo. Todos los búfalos están corriendo a pesar que ninguno ve la fiera que los está persiguiendo. Siento tu vacío y... te digo que llegó el momento de salir de ahí. Lo que pasa es que el vacío y la desazón, la angustia y... aquello que hace a veces... Perderse del sentido de la vida y creer que no merecemos o que no tiene significado estar aquí, es una trampa de la mente, pero no de la mente con la que nacimos, de la que tenemos por naturaleza. Es de la tergiversación que tenemos como mente, un prototipo mental que se ha encumbrado en nosotros, que tiene tentáculos para mover nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios y nuestra lengua. Nuestra cara, nuestros músculos para hacer gestos, para ponernos en enemistad con nosotros y con lo que nos rodea. Ese prototipo de mente fundamentado en las imágenes, los programas mentales y las interpretaciones sentimentales que todos nosotros hemos acoplado, asumido y recibido de nuestra familia, de nuestra cultura, de las comunidades y de una tradición que se ha educado sobre el vacío el vacío de no saber quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos. Solamente crecemos con la necesidad de cumplir ante un sistema que simplemente nos exige producir y luego consumir. De esa mente generada, así es de donde viene la trampa de ese vacío. Y de allí es de donde debemos salir, cambiar el punto de vista reestructurar esa mente, encontrar su verdadero soporte y sabes dónde está? En tu corazón. Pero el corazón también te va a hacer sentir como un vacío. que no es vacío? ¿Sabes cómo se llama el impulso que da el corazón? Se llama ausencia de creación. Eso fue lo que encontré, la respuesta para mí. No era que careciera el sentido no era que la vida no tuviera significado no era que no hubiera por qué existir era que el corazón me estaba llamando a decirme que había algo por crear y lo primero que tuve que hacer es comenzar a creer creer como palabra tiene la misma raíz latina e indoeuropea de la palabra corazón quiere decir que creer es un acto del corazón y el corazón cree porque presiente el corazón tiene esa capacidad de asumir y de intuir aquellas fuerzas que le permiten confiar aunque no las pueda explicar, tal cual como el bebé, el niño o la niña confía en las manos de su madre o de su padre aunque no lo pueda explicar, simplemente se entrega a ellas y siente que allí está seguro o segura. Así cree el corazón, es un presentir de fuerza, de fe de algo superior que nos sostiene, que no lo podemos explicar con la razón, pero el corazón tiene la certeza de que está allí. Quiere decir que primero tienes que encontrar la confianza y el creer en ti, tu ser, lo que está sembrado en ti, en tu corazón. Y luego que crees en aquello, el impulso de ese corazón, de tu propio pulsar, será comenzar a crear. ¿Qué vas a crear? Ahí sí toma el sentido el creer para crear. Crees en ti luego comienzas a crear. Yo mismo cuando comencé a crear, a crearme a mí, a crear nuevas relaciones, a crear nuevos pensamientos, a crear propósitos, a crear un mensaje, a tener ideas. Las ideas hicieron que me enamorara más de mí y el ejecutarlas hicieron que me enamorara del tiempo y de la vida. Y todo ese camino de crear me fue llenando. ¿O qué digo llenando? Me fue permitiendo recordar lo que soy, el potencial que siempre ha habido en mí como semilla. Siento tu vacío corazón, no es que hey, estés en la nada, es que tienes mucho por crear. Y tú mismo dentro de ti tienes la clave de cómo hacerlo y tu guía. ¿Qué tienes que hacer? Creer en ti e ir a crear. Gracias por escuchar y ver corazón.